Tengo un vuelo a Nueva York a las 9 de la mañana, tengo sueño. Estoy en el aeropuerto de Bogotá, ahora voy a Orlando que voy a hacer una escala de dos horas para luego terminar en Nueva York. Ahora sí comienza la aventura, voy a estar cuatro meses fuera de Bogotá. Estoy en Orlando, Florida. Hice un vuelo de tres horas y media, dormidos. Tenía mucho sueño. Y salgo en una hora para Nueva York. Eso son otras dos horas. La verdad es que en los aeropuertos hay muy pocas cosas que hacer, el tiempo en los aeropuertos se pasa a leer Estamos en el, en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York, vamos a, a, a pasar la próxima semana aquí antes de salir a la India.